Hola, soy Carlos Navarro, instructor del Diplomado de Innovación y Competitividad por La Lucha en colaboración con Factor Empresarial. Y te quiero decir por qué deberías tomar este Diplomado. Comenzarás por saber si tu proyecto se basa en una idea o en una innovación. Encontrarás potenciales nichos de mercado y diseñaremos el perfil de tu usuario final con el fin de averiguar cómo le puedes ayudar. Para que así puedas describir ¿Cómo lo beneficiarías con tu proyecto? Trazarás el ciclo de vida útil de tu producto o servicio para que así sepas si el valor neto presente es mayor al costo de adquisición de tu cliente. Así que harás tu demo, tu propuesta de valor cuantificada y definirás tu core, ubicando tu posición competitiva. Con todo esto, contarás con los elementos para saber cómo adquiere tu cliente el producto o servicio físico o digital. A partir de sus hábitos sabrás cómo introducirte en estos o crearle nuevos para que pueda comprar tu producto y o servicio. Posteriormente trabajaremos sobre cómo monetizar tu producto o servicio y cuáles son los modelos de negocio que utilizarás para obtener los ingresos para que tu proyecto sea sostenible. Ya con todos los elementos anteriores, diseñarás y fabricarás tu producto o servicio. Lo interesante en este diplomado es que no vas a crear un modelo de negocios desde el principio, sino que primero vas a saber quién es tu usuario, qué necesidad o problemática tiene y cómo le puedes ayudar. Y a partir de esto, diseñar los productos y o servicios físicos o digitales y finalmente tendrás la capacidad de, de replicar tu modelo de negocio en diversas regiones con impacto social. Para que obtengas tu constancia será necesario comprobar el lanzamiento del producto y el servicio. Accederás a la comunidad de Haz la Lucha en América Latina y de Factor Empresarial. Haz la lucha y sé ese factor de innovación para tu empresa.